Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? Se escucha bien, se ve bien. No me acomodo la capucha. ¿Qué, <ríe> oh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy acá en Rosario, está lloviendo un montón. Así que es una noche tranquila. Espero que tengan ganas de charlar un rato de rol. Bienvenidos al DM, responde. No me acuerdo cuánto. Vamos un montón ya. Eh, pero bienvenidos al Dema Responde de hoy. Eh, tenemos algunos anuncios para hacer. Vamos a, a contarlos. Eh, Dema Responde: 89. ¡Fu! Un montón, un montón, un montón. Ahí estoy viendo saludos. Gracias, gracias por saludar. Tengo ganas de hacer el sabe flojera. Quiero ver qué pasa con nuestro paladín tonto. <risa> eh, um... A ver, vamos con los anuncios de hoy. Tranquis. Ya tienen disponibles en YouTube las flores de sesiones que jugamos el viernes pasado de Jardín y el domingo anterior, en que estuvieron buenísimas las dos. Por si se las perdieron en vivo, el viernes Dardo estuvo acompañando a la Cotri haciendo de Encantador hombre de Lobo, porque claramente estaba yéndose todo a cualquier lado el domingo, la tripulación de 9 solitarias se vio como nunca antes, luchando a puño limpio en un club de la pelea improvisado en la taberna de una isla. Ahora queda a ver qué pasa con ambas historias. Los esperamos mañana a las 19.30 y el viernes a partir de las 9.30 a descubrirlos juntos. Estuvieron buenísimas, pero buenísimas. Esas dos sesiones se las súper recomiendo, espero que les disfruten, nosotros las pasamos genial. Algo importante que queremos contarles es que esta semana vamos a tener... Triple ración de rolito, porque jugamos un one shot de DD en el setting de Ramnica este domingo a partir de las 12 del mediodía, hora argentina. Los vamos a ver. Vamos a ver a los geniales Chris, Agus y a nuestro mod de Discord, querido Aria, interpretando una serie de peculiares personajes intentando sobrevivir en la ciudad. Esperamos verlo durante stream. Esto también es parte de eh, los embajadores de DD, así que espero que estén ahí para, para ver cómo es, porque la idea es dar a conocer un poco de Ramnica también. Eh... Es un manual que está más dedicado. Salió como un mundo originalmente de Magic y está buenísimo el juego. Eh, la ciudad es muy extraña, eh, hay gremios y los personajes pueden pertenecer, pueden pertenecer a distintos gremios. Entonces lo que sucede es que tal vez un, un personaje tenga algún tipo de, eh, esta, tienen su historia principal y cada uno va a tener entre comillas side quests con el clan, o responsabilidades con el clan, o de deudas con el clan el gremio, no un clan pero, eh, excelente manual, lo estoy leyendo y me está encantando recuerden que durante mayo y junio vamos a tener el especial de happy hour de one shots durante los viernes, como tenemos el break de jardín de los presentes por las vacaciones de Lordi vamos a estar distintos, jugando distintos sistemas con las diferentes comunidades que, que estuvimos invitando ya les vamos a ir contando bien todo el cronograma y quién va a venir ya que podemos ir adelantando con mucho cariño de algo que estamos muy contentos En mayo van a ver una nueva aventura en la Taberna de Error Así es No vamos a decir mucho más Pero nos pone súper contentos porque eh, Fue una propuesta muy linda que armaron Y nos presentaron para compartir el canal Y nos llena de orgullo que, la, que haya salido de, de la comunidad Y que sea tan bella nuestra comunidad Pronto iremos mostrándole más cositas Y revelando datos de personajes y jugadores Esto está buenísimo porque va a ser un stream más semanal eh, nuestro, que me encanta Me encanta que, que suceda eso eh, Pronto oh, la taberna va a ser tipo Todos los días Entonces, Sería re genial eso Como siempre, muchas gracias a WJ Laser Por ser sponsor de la taberna Les vamos a dejar en los comentarios A ver, yo lo voy a anotar acá Sponsor Si lo escribo bien Sponsor ¿Lo escribí bien? Eh, me y embajadores. Bien. Eh, le vamos a dejar el link ahí para su página de Instagram. Si... Quieren comprar algo, algún material rolero. Tiene un montón de cosas súper económicas y eh, Y súper variado. Extremadamente variado. El último envío que nos hizo con mucho, mucho cariño fueron torres de dados. Esta creo que no la mostré. Pero como ven, es una realmente torre. Tiene ventanitas. Se tiran los dados por acá y salen por ahí abajo y además arriba tiene un tablero así que también lo puedes usar como eh, parte del, del terreno está buenísimo a mí la que más me gusta es una pequeña super que está eh, que, que entra en mi, en mi cajita de dados así que bueno ahora sí terminamos los anuncios parece que dejó de llover vamos a charlar un ratito de rol cómo andan. Cómo andan? A ver dónde está... Bueno. ¿Qué, qué cosas pasaron? El Antes de... ¿cómo? Por las dudas, por si es la primera vez que llegan acá o, o es la primera vez que tienen la posibilidad de ver el DM responde. La idea es charlar sobre roles. Si ustedes tiran preguntas ahí, bueno, allá está el chat. Eh, yo las, re, las voy a respondiendo en el orden que me aparecen a mí. Voy a tratar de responder todas las que puedas, con lo mejor que pueda. Eh, pero quería contaros un poco de la eh, sesión del domingo. Eh, gracias, gracias Santi. Reviendo mucho cariño en el chat y gracias. Eh, allá está el chat. <risas> eh, para la sesión del domingo pasó algo en particular que fue una sesión más larga de lo normal. Generalmente nosotros jugamos entre 2 y 3 horas. Eh, por una cuestión de, de que es, es cómodo jugar esa cantidad de tiempo. Eh, en stream. Para, tanto para nosotros como para la gente que nos sigue. Pero el domingo nos dimos el lujo de jugar unas 4 horas en stream y estuvo buenísimo. Quedamos re cansados. Creo. Va, yo quedé cansado. Creo que hay alguien más ahí en la mesa también. Pero hace mucho que no juega tanto, tanto, tanto rol. Y, y un poco me lo había olvidado lo que era eh, poderle dedicarle así montando un montón de tiempo. Me había olvidado el punto de que me decían, pero nosotros hemos jugado sesiones largas o, o más de 4 horas, 6 horas, 7 horas. Sí, bueno, pero eh, éramos jóvenes, era otra, era otra época, menos responsabilidades. Así que quedé súper satisfecho con esa sesión. Pasó de todo. Hubo, bueno, esta. Estuve la pelea en la taberna, estuvo increíble. Usamos un sistema que, que vengo investigando hace mucho. Eh, que es sobre eh, En vez de que los personajes peleen Para que su vida baje a cero Tienen una cantidad de. sería estamina Y el estamina es 10 es más bueno de buena constitución Así que no es mucho Y las acciones dentro de la pelea te van, te van consumiendo Y vos podés reducirle al otro Y mientras menos tengas eh, Tenés penalizadores Entonces Una pelea de estas por ejemplo, los chicos son ahora nivel 11, creo, 10-11 No duró tantos rounds Y si lo hacíamos por HP y por ataque, qué sé yo Tal vez duraba mucho más la pelea Entonces, está bueno ese sistema Y además, una, una vuelta que me gustó darle Fue que usar a la taberna como una guarida Para los... Hay, hay monstruos muy poderosos Generalmente los dragones, los árboles eh, y, y otros que andan en esos niveles de poder Liches generalmente eh, tienen son tan poderosos que su guarida toma acciones en el combate, al final de la ronda o al principio de la ronda actúa en la guarida. Y la guarida tiene pocas pocas acciones, que generalmente benefician al, al tipo, el líder de la casa. Pero ahora como era una taberna, las acciones podían de la taberna in influir en, en diferentes momentos o a diferentes personas. Por ejemplo, a veces beneficiaban a alguien y a veces eh, penalizaban a todos. Eso. Eso creo que fue muy divertido. Y le agregó un, un, Una chispa que le faltaba al sistema de, de combate así. Y la pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Eh, fueron dos peleas. Creo, dos o tres. Uh, eh, estuvo buenísimo. Y después de eso tuvimos un. Un rato de, de relajación. También jugamos un ratito más. Eso estuvo increíble la parte después. De, después de la pelea también estuvo todo tremendo. Eh, hoy charlábamos con, con los chicos. Ahora, ahora, ahora voy a ir a las preguntas. Si tienen preguntas de rol, tírenlas ahí. Yo voy a responder allá. Eh, acá. <ríe> Yo voy a responder lo mejor, lo mejor que pueda. Y... Ahora la producción me va a pasar eh, eh, las preguntas ahí en el chat. Eh, estaba diciendo De Ah Lo que nos pasa a nosotros generalmente Como para fomentar la aventura y demás Agarramos un fragmento de la sesión De dos minutos máximo Y lo subimos como un videito en Instagram Y suelen ser momentos divertidos Cosas que nos gustaron, interesantes y qué sé yo Pero esta vez la pasamos tan bien el domingo Teníamos como cuatro horas Y no todavía no sabemos de bien cuál elegir que está siendo, esa parte de esta se está volviendo complicada Y mañana jugamos de nuevo encima <ríe> eh. Un segundito Ya está y mañana jugamos de nuevo Vamos a seguir ahí donde estábamos Vamos a Eh jugar menos. <risa> no vamos a jugar cuatro horas. Eh, pero vamos a... Vamos a volver a nuestra... Eh, programación habitual. Bien. Hay una sola pregunta que vamos a responder. ¿no? De Psycho Killer. ¿Recuerdas las primeras que creaste a tu primer personaje? Es que... Cuando me preguntaban esto, respondía que me acuerdo... A mi primer druida, me acuerdo Pero lo cierto es que no lo creí yo Me hicieron un druida porque yo no quería ser un clérigo Y ellos necesitaban a alguien que cure Y eso, esa era mi función en el grupo ¿no? Yo no tenía nada más que, que hacer um, Pero sí, mucho tiempo después eh, Tuve la oportunidad de hacerme un personaje Bien, bien yo Y recuerdo que era eh, ¿Cómo era? No sé si era un monje o un pistolero. No, era un bárbaro. Era un bárbaro semiorco. Eh, era bien estereotipo. Era un bárbaro semiorco tonto que iba con una hecha a dos manos. Pero yo le tenía mucho cariño. Llamaba poco. Eh, muy divertido el semiorco. Me gustaba mucho. El... Era fácil el juego. Tenía mucha fuerza. Encima tenía la furia y qué sé yo. Eh, no tenía, una, no tuvo una vida feliz, para nada, para nada eh, Pero era, era tan, tan tonto que tal vez estaba ignorando todo lo que pasaba alrededor eh, En aquel momento era, era 3.5 me parece Las razas tenían bonificadores raciales y penalizadores raciales Generalmente venía con un más 2 y un menos 2 Entonces vos tenías que elegir bien a dónde iba, qué cosa y era, era estructurado, digamos El elfo tenía menos 2 a Constitución, creo Y más 2 a Destreza El mediano tenía más 2 a Destreza Y menos 2 a Fuerza El enano tenía más 2 a Constitución Y menos 2 a Carisma Entonces poco... Le, le, le, le tuve mucho cariño No era... Eh, no era un personaje Complejo O... Profundo para nada. en un segundito. Ahí va. Bien. Pero sí. Un, me acuerdo de ese persona. No me acuerdo cuándo fue. No me acuerdo ni, ni a palos cuándo fue. Pero me acuerdo de, de ir anotando la hoja. Y, y tener. Primero tener la posibilidad de jugar. Que ya, eso ya era raro. Pero después elegir un bárbaro y ser un semi Y, y ser, ser tonto, digamos, en general. Eh. Seguimos. Cthulhu pregunta En sistemas Lovecraftianos ¿Cuál es el sistema de cordura Que más te gusta? Bien Y pregunta <risa> eh, Yo le tengo mucho cariño Al sistema de De Tulu de 100 Pero Tal vez porque Le tengo mucho cariño Al juego en general Es Es, es mi juego favorito Definitivamente Definitivamente lo es Eh y su sistema de cordura me parece tan, tan bueno Pero también es tan complicado el juego A veces tenés que sacar más, a veces tenés que sacar menos A veces hay porcentaje, a veces hay... La, la, la quinta parte del número Bla, bla, bla eh, Ese es el que más me gusta No sé si es el más efectivo eh, Ratas de las paredes tiene uno... Uno similar eh, Pero más accesible eh, A la hora de dirigir y jugar mucho más fácil de tener presente también cuando estás dirigiendo a la hora de definir reglas y qué sé yo. Eh, o, o definir situaciones también, súper importante. Si vos estás definiendo una situación y tu sistema es complejo, tal vez eh, te tome más tiempo aplicar una regla en el momento que tengas que inventar. Que si el sistema es más. es más. Eh, es más amigable. Pero yo te tenéis que decir Tulu, pero. No porque sea mejor. Es porque más me gusta. <coughs> Johnny DR77. Creo recordar que la versión 3.x de DD, de S3.5, existía el daño amortiguado para las peleas a puñetazos. ¿Hay algo así en quinta? La regla era daño no letal. Vos podías hacerle tanto daño no letal a alguien. O creo que como a su vida o algo por el estilo. Y eh, si llegaba a cero daño no letal, caía inconsciente. Lamentablemente en quinta edición no hay una regla así Por otro lado, lo que tenía el daño letal y el daño no letal Era que se eh, tenías que hacer dos, dos filas o dos casilleros o dos lo que sea De la vida, tienes tu vida eh, letal y tu vida no letal Entonces tenías que ir reduciendo de ahí Entonces el rastreo de eso tal vez era un poco más complicado Pero eh, en quinta, según las reglas como están escritas el último golpe que vos le das antes de que la persona caiga al suelo Ahí tenés que decidir si eh, lo haces letal o no letal Si vos lo haces no letal, va a caer inconsciente en vez de morir No sé qué tan útil es esta regla Ahí, en ese momento, no sé qué tan, eh, qué tan amigable es a la hora de jugar Porque el problema de que sea el último golpe Es que mientras vos estás pegando y no querés matar a la otra persona Y le estás pegando con una espada ese seguís, tipo, cortando y pinchando y esas cosas. Tal vez lo lastimen. Entonces, una, en el rol de, del combate, tal vez queda feo o tal vez suena raro. Pero... Eh, esa es la regla de quinta edición. Y todavía no se me ocurre una manera de, de, eh, de implementar algo así. Porque lo cierto es que rara vez los personajes tienen la oportunidad de decir eh, no quiero matar a esta persona Pero le tengo que pegar un montón Entonces Si vas a hacer una regla para algo así tan específico Hay que hacerla Bien fácil Y de manera eh, ágil Tiene que agilizar el juego Tal vez esa sea la razón por la cual decidieron Que sea el último golpe No lo sabemos A ver Bachi Yo tengo una pregunta ¿Qué es lo que más te gustó de Ramnica? ¿El, man el manual y qué mejorarías Mejoraría Me gustaría que el manual Tenga eh, Mucho más lore de la ciudad Muchísimo más lore de la ciudad Porque eh, No sé Originalmente Ravnica se creó para Magic Y fue Si no me equivoco, todavía lo es el, eh, La expansión de cartas Más exitosa de Magic Fue tal el éxito Que hicieron como No sé 8 expansiones más de Ravnica Entonces, el lore del mundo Se expandió muchísimo En un punto, el último punto de la historia en Ravnica La última guerra De Magic, tipo lo de los Avengers De Endgame, se llevó a cabo ahí adentro Entonces, me gustaría Que se extienda el lore más Para que haya más cosas para hacer eh, Eso sí El manual me encantó igual Tiene una cantidad de monstruos raros Porque... Eh, como los diferentes gremios tienen diferentes razas y diferentes eh, lugares donde viven Hay muchísima, pero muchísima variedad de razas y monstruos Así que eh, en eso el bestiario está muy, muy copado Y también están los, los líderes de los gremios o los jefes gremiales, no sé cómo se llaman es eh, Que vos los ves y decís, wow, está... no solo son monstruos poderosos Sino que tienen eh, habilidades interesantes, cosas realmente locas que hacen eh, por ejemplo Oh, no me acuerdo ahora uno. Los leí todos Antes de ayer <risa> Fui gremio por gremio buscándolos eh, Pero tiene un montón de cosas así Y eso me parece súper genial Sobre todo además Si alguien juega Magic y, O al menos jugó Magic durante esa época Va a tener la posibilidad de ver a esas cosas eh, Yo recuerdo haber dirigido una partida rúnica Hace mucho, mucho tiempo en la cual era una cuestión de... de uno de los gremios que se llama Boros tenía un ángel en aquel momento de, de líder y había desaparecido algo por el estilo y tenía que ir a buscarlo eh, pero en el libro eh, no está eso porque el libro salió creo que para la, la segunda tanda de expansiones de Ravnica entonces como que hay, hay para dos o tres manuales más de Ravnica pero bueno, también, digamos, hay que ver si el público que consume los manuales que lo quiere. Eh, a vez sí, tal vez no. A mí lo que más me gustó de Ravnica es... Me trajo muchos, muchos recuerdos. Todavía no lo no dirigí el, el manual de Ravnica. Eh, pero me trajo muchos recuerdos de, de... Leyenda de los Cinco Anillos. En Leyenda de los Cinco Anillos, vos jugás siendo de un clan. Y rara vez tenés a alguien más de ese clan. Generalmente, son todos de clanes diferentes Y al estar basado en Japón, feudal, China, Mongolia, toda esa zona... Eh, pero fantasioso Perdón, al estar basado en esa también mucho, mucha cultura de responsabilidad con eh, tus superiores, tus ancianos y demás Entonces, tu personaje entra a, cagar, entra a la mesa con un montón de expectativas sobre él y además de sus propias ambiciones, de lo que quiere lograr, de qué quiere ser, de quién quiere rescatar o de lo que sea También tiene responsabilidades para su clan, por ejemplo Si vos sos alguien de Clan Escorpión, que es mi clan favorito eh, Cuando vos vas a una misión y encontrás información valiosa espera de vos, esto es clásico en The Se espera de vos que tal vez esa información la compartas con el clan eh, De hecho es algo que podría hacer cualquiera de, de los clanes Ravnica me dio un poco de esa sensación. Me trajo eso de que... Probablemente... O sea, se puede jugar todas partidas de, de un solo gremio... Que seguramente salga genial... Porque son todos, todos elesnia. Y tienen que ir a liberar una parte del bosque... Porque fue corrupta por los imis, por ejemplo. Eh, puede salir re linda esa sesión. Pero ahora, si son todos de diferentes clanes... Hay algo más ahí dando vuelta Porque si alguno es Rakdos, por ejemplo... Que es, están, es un gremio liderado por un demonio Tal vez esa persona tenga otras intenciones para estar ahí Y tenga otras, otras misiones más chiquitas De por las cuales debería ir a liberar ese bosque Eso me trajo eh, Esa es la sensación que me trajo Y creo que es lo que más me gustó del manual eh, Rara vez tenés la posibilidad así de tipo De que cada personaje tenga una bandera diferente Pero tengan que estar juntos Eso está genial <coughs> CrossMods ¿Cuál es tu gremio favorito de Ravnica y por qué? Actualmente bah, de toda la vida Ravnica tiene 10 gremios Creo que el que más me gustó siempre Fueron los Dimir Que son medio los, los ninjas Los espías los que, que trafican con secretos, información y demás Son los, los cambiaformas Eh... Pero lo que me pasa... Me pasa igual que Cinco Anillos. Cada vez que me pongo a pensar en algún clan o en algún gremio, me termina gustando todos Por ahí hay algunos que me llaman la atención menos ahora. Por ejemplo, los grul que son generalmente los más salvajes. Eh, y los anarcos y cosas por el estilo. No me llaman tanto la atención ahora. Pero lo cierto es que si vos querés jugar un personaje eh, más... De... de eh, un forastero un, un, un, Alguien eh, Que se crió en el, en el bosque O en la selva Los Groolls te van a aceptar y está todo bien Porque ellos son así Si vas a, a, a, qué sé yo, a un clan Diferente con, con un personaje así Tal vez te, se te complique la entrada Entonces los Groolls son, son Buena banda en ese sentido La universidad es tipo de, de, de Ponerle frente al peligro Entre comillas eh. Los Simic, por ejemplo, son un, un clan de científicos, investigadores que buscan modificar el cuerpo de ellos para eh, ser algo... para evolucionar, o algo por el estilo. Y son todos monstruos re extraños. Pero... El, pero... Son, hacen experimentos, digamos. Entonces, eh, siempre va por ahí. Ragdos, los ragdos me gustan mucho porque tienen un circo, por ejemplo. Es el circo de los ragdos donde hay tipo... Eh, Malabaristas y acróbatas haciendo cosas súper peligrosas con fuego y pinches, qué sé yo. Suena re divertido. Eh, y sumamente letal. Eh, tal vez el que menos me gusta, está, eso te lo puedo decir. El que menos me gusta son los asorios. Los asorios son los que hacen las leyes, los que jode para que se apliquen las leyes. Siempre van por ese lado. Y a mí esa, este, ese estilo de juego no me gusta. Eh. Pero eh, es sumamente válido eh, ¿Qué otro gremio hay? Están los Orzob, Que es una iglesia Que trafica con almas y, y cobra impuestos Son malísimos Son horribles Son re malos eh, Y... Pff, estoy olvidando un montón seguro eh, A ver, voy a... Ah, los Golgari. me gustaron mucho los Golgari. Lo... Uh hey, uh, gracias por la suscripción, que grande. Eh, acá tengo los gremios. Eh, son 10. Los Golgari viven como en el pantano o en las alcantarillas de la ciudad. Y. y eh, viven en medio de la podredumbre y de los bichos. Me hizo acordar mucho a Strixhaven. Eh, la casa esta, ¿cómo se llama? Eh, ah, no me acuerdo Hay unos que son verdaderos Son muy parecidos Tal vez ellos están más relacionados Con la podredumbre Y los Volgaris son, Están más relacionados con eh, No sé Bichos y cosas extrañas eh, Después están los Iset Que son como Magos, artífices Que usan magia de tecnología Para tirar rayitos Y hacer más experimentos Suelen ser gente Muy inteligente Que hace... El, el dragón que lidera el gremio No solo es el dragón sino de ellos Sino que es eh, Uno de los fundadores de la ciudad También, de los más ancianos eh, Y creo que el último que falta mencionar son los boros Que son como el ejército de la ciudad La legión eh, Que están buenos pero me parecen Medio aburridos en un soldado no, no, no, no por nada Así que diría, los azorios son los que menos me gustan Después vemos. La siguiente pregunta es... Catulo. ¿Qué dominio de terror te gusta más? Eh, no me acuerdo cómo era. A ver. Esto suele cambiar, de nuevo. Eh, me acuerdo que me hicieron esta pregunta hace un, un par de meses cuando sacamos el manual de Van Richten y eh, me olvidé. Eh... Pero. me lo suelo guiar. ¿Dónde está? Que necesito la lista de los dominios, así lo digo bien. Acá está. A ver. Ah, la mordia era. Este me encantaba. La mordia es el.. Eh, el universo donde. Va el universo. El dominio donde los científicos locos hacen zombies con pedazos de otros zombies tipo Frankenstein. Ese, ese me encanta. Eh... Eh... Y creo que el de las momias también. El, el, el de las momias del desierto siempre va a tener un lugar en mi corazón, no lo puedo negar. Y. Eh, creo que el de los eh, Bloods, pero no sé cómo se pronuncia. El de los Mind Flyer que tiene al cerebro ese. Gigante ahí horrible. Eh, con pesadillas y horrores. Ese creo que va a ser. Eh, eh, va a ser uno de los mis favoritos seguro. Adria. Entre los que viste, ¿qué consecuencias de un hechizo en Call of Duty Pare ¿O parecido te gustó más? <risa> Está buena esta pregunta. Para que no sepa, en... en la llamada de Tulu, los hechizos tienen un precio muy alto de pagar y suele tener consecuencias. No recuerdo ni a paro la lista de hechizos, pero sí me acuerdo un amigo que estaba tirando un hechizo eh, y le consumía, no sé si fuerza o constitución, una de esas dos, creo que era fuerza. Y, y como estaba tirando el hechizo tirar el dado de que le consumía la fuerza Y perdió tanta fuerza Que no se podía sostener de él mismo El hechizo lo tiró con éxito y todo bien Y se aplicó el efecto Pero eh, No se podía mover Así que tuvieron que arrastrarlo Eventualmente murió Porque no podían cargarlo <ríe> eh, Tulu te hace esas cosas Tulu, Tulu no es amiga <ríe> con, con la magia La magia es, es difícil sí, sí. Oh, la Tabi y subir, hola. Bueno, espero que me escuchen. Eh, Johnny DR77, ¿te gusta Pathfinder? ¿Lo dirigiste alguna vez? Se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? <risa> no. Bien, dirigí Pathfinder 1 y me gustó mucho en ese momento porque había salido 3.5. Y después salió cuarta Cuarta no me gustó tanto Se me complicaban mucho las reglas Y todas esas cosas Pero Pathfinder fue muy natural el eh, Cambio Y estuvo buenísimo eh, La cantidad de cosas que tenía Pathfinder En los libros que sacaron sin parar Estuvo bien eh, ¿Vos jugaste Pathfinder? <risa> eh, sí No jugué Pathfinder 2 Todavía no lo leí Lo tengo ahí re pendiente Porque eh, Salí hoy, quiero ver de qué se trata. Pero escuché cosas muy buenas y otras no tantas, así que quiero tener mi propia oportunidad. Catulo. En juego de sci-fi, ¿cuál es el que más te gusta? Juego de sci-fi. Y tiene que ser. <ríe> tiene que ser Cyberpunk. ¿Cyberpunk o.? <ríe> eh, tiene que ser Cyberpunk o.. <risa> ¿Cuál era el otro, Tabi? Uy, se me fue Shadowrun Esos me gustan mucho También tengo que decir que Over the Edge Tiene un montón de sci-fi Muy copado para usar Que que parece que está escondida Pero no, está ahí representada la ciencia ficción Y... Y creo que es muy bueno. Todavía no, no tuve la oportunidad de jugarlo, de dirigirlo. <ríe> Bien, Pachi. Creo que esto va a ser útil por el stream de la semana que viene. ¿Cómo te sentís viniendo con el stream de creación de juegos? Ah, eh, buena pregunta. Creo que alguien preguntó cuándo va a ser. Es la semana que viene. La verdad, que muy contento. Siento que el sistema este raro que va, se va formando o se va gestando es que ahí en el. En el stream está bien Seguro tiene un montón de problemas Que bueno, eventualmente los vamos a resolver Ya quiero llegar a la parte En la que tengamos todo más definido Al punto de que Lo único que hay que hacer es probar el juego A ver que esta funciona O sea, tener una, una versión alfa y, y probarlo Hasta después tener, digamos, versión 2, 3, 4, 7 Hasta que tenga una versión estable Esa eso se puede crear un manual y compartir con la gente eh... <risa> eh, pero fuera de eso, muy bien, muy bien Estás haciendo cosas geniales de, de, de la creación de juegos Ya me gusta, es un stream re diferente que tengo que hacer Bueno, abajo Es un stream re diferente En el cual puedo, digamos, es súper creativo Porque tengo que charlar y, y tirar ideas y ver qué pasa Así que sí, está, está buenísimo, me encanta <risa> Psycho Killer Pregunta Recuerdo que en Call of Tulo Hay una lista de armaduras Y lo que quiero saber es Si uno de los jugadores dice Que hace una armadura improvisada Ejemplo, una mochila llena de libros De tapa de mesa. ¿Sería válido? Sí y no, digamos eh, Ese estilo de cosas Son para las que te cuál te cual prepara el manual Por ejemplo ¿Cuál es la armadura más débil? Yo, yo lo que haría es fijarme ¿Cuál es la armadura más débil? Del manual, y tal vez le daría ese bono, pero con menos durabilidad, algo por el estilo. De, eh, o que solo sirva contra un ataque, un tipo de ataque específico, por ejemplo, qué sé yo. Eh, tal vez digamos, si te se pone una mochila adelante y le disparan ahí, tal vez la bala eh, sea absor absorbida por los libros. Pero si le disparan en la cabeza o en un brazo, por el estilo, no, la armadura de esa no aplica en nada. Eh, me parece muy, muy copado que un jugador tenga la iniciativa de crear algo así improvisado para. Basta, basta, ya estás muriendo cosas. Muy copado que tengan la iniciativa de crear algo dentro del juego. En un sistema de ese estilo. Porque probablemente sea lo que yo haría, digamos, ¿no? ¿Cómo me puedo proteger ahora? Necesito un casco. Y me pongo un casco de constructor, por las dudas. A ver, David no, ya estás. <risa> Bueno, se subió nuevo Yo creo que eh, premiaría eso Dejándolos crear un objeto Que eh, los ayude Pero por poco tiempo Y tal vez incluso que después Se dediquen a, fa a fabricar esos objetos seguidos Me acuerdo que Mis jugadores tenían la costumbre de preguntarme ¿Cuánto pega X? tipo ¿Cuánto pega una escoba? ¿Cuánto pega un, un auto? cuánto pega, o sea, Agarrar un auto con la mano Levantarlo y pegarle a alguien Esa era la pregunta y en un momento, en una partida, tenían que improvisar armas. Y eh, el arma que improvisaron fue sacarse las medias, llenarlas de piedras y clavos y, y revolear las medias con piedras y clavos hasta que pegarle a alguien. Eh, entonces, la pregunta era cuánto pega eso. Y, y bueno. Qué linda, qué linda. Adix, tengo una preguntilla. ¿Cómo, ¿Cómo harías una asamblea interesante para los jugadores? Mis jugadores llegaron a una reunión estilo concilio de anillos del, del Señor de los Anillos y pues ya la preparación de todos los señores se dio y no sé cómo hacerlo interesante. Bien. Esta, esta es una gran pregunta. Cuando vos tenés una situación así en la cual eh, hay gente importante de los diferentes lugares y está el grupo, ¿es importante que... Al grupo lo hagan parte de la toma de decisiones. Eh, por ejemplo, ahí en el Señor de los Anillos estaba Frodo. No tenía nada que hacer ahí, Frodo. El Bob puso el anillo y se pone un costado. <ríe> sí, sí, estás acá. Eh, lo importante es que estos señores busquen a los jugadores y les hablen, que haya algo interesante de, de, de que, que, que los jugadores tengan información. O que sean relevantes lo suficiente como para que estos señores les den algo para charlar. Que ellos traigan información, que aporten incluso en las discusiones. Si, si ellos vieron el peligro que hay, qué sé yo, más allá de las montañas. Y los y estos señores están diciendo, eh, no, no deberíamos preparar ninguna defensa. Ahí los jugadores mismos también pueden decir, che, no, mirá, hay que preparar defensa, se viene una horda de orcos gigantes tenemos que hacer algo al respecto y lo mínimo podemos hacer una muralla eso... eso como mínimo después eh, eh, para mí la otra parte es esa, que que eh, eh, los jugadores tengan una razón por la cual charlar con la gente esta. no solo ellos yendo a hablar con alguien, sino que alguien hablándoles Ahí está. Me gustó esa pregunta, ¿ves? porque Porque se suele dar que eh, los jugadores tienen que hablar ante el rey y el rey está reunido con el general y qué sé yo, y, qué sé yo. Tal vez ellos tienen un problema y necesitan a alguien para resolverlo y generalmente los personajes son mercenarios baratos. O, o incluso si son caros, lo, lo, la gente está relevante a la sociedad, les va a hablar de todas maneras. Siguiente pregunta: ¿La gente de la taberna tiene tiempo para ver stream de rol de otros canales? <ríe> eh, yo voy a responder por mí y decir que no. <ríe> eh, el trabajo que nos lleva el, el canal, generalmente lo hacemos. Después de nuestro trabajo diario Y también viene con actividades adicionales Que nosotros queremos hacer Por ejemplo eh, eh, Yo entreno en el gimnasio Luciana estudia en la universidad Y Bache estudia lenguajes Queremos hacer esta actividad No queremos dejar hacerla porque nos gustan mucho La taberna nos encanta eh, Pero debido a eso hay, hay una limitación de tiempo Grande en cuanto a a ver, otros streams de rol. Muy de vez en cuando estoy en los streams, veo un ratito, saludo, eh, o le hacemos rey. Cuando le hacemos rey, me quedo unos minutos ahí viéndolos, y después, eh, como que sigo ahí haciendo otras cosas, o incluso <ríe> me voy a dormir. Eh, pero, pero no. Por otro lado, me encanta que estén, me encanta que haya otros streams de rol, me encanta que. Ver en Twitch y poner rol en español Y hay un montón de gente jugando Y vos, qué sé yo, ves 10, 15, 20, 50 personas Viendo gente jugando rol en español Y eso es algo que me llena el corazón De una manera en, eh, muy, muy cálida Siempre quise tener Que haya un lugar donde la gente puede ir a ver eh, estar. Compartir rol Incluso no solo hay mesas Hay talleres, hay charlas, hay entrevistas Los podcasts, etcétera eh, Así que sí, estoy re a favor de que se hagan más canales y que vengan más contenido Y que lamentablemente no voy a poder mirar o voy a poder ver muy poco de Pero eh, cualquiera que, en, que tenga más, más tiempo disponible lo puede hacer Y eso es genial ¿Dónde estamos? <ríe> Ay pregunta ¿Cuándo le voy a dirigir un gacho de los Gatis? El gordo no me da argola y Gatti tampoco <risa> eh, Johnny de R77 ¿Hay alguna mecánica en quinta intención para organizar una competencia deportiva tipo partido de básquet o fútbol? Hay varios eh, Están escondidos en los manuales de las aventuras En Frost Maiden hay un juego que juegan los Goliaths Que es tipo quemados En... En... Witchlight. Hay una carrera de caracoles. Eh, en Strixhaven está eh, la Torre del Mago. También es un deporte medio... Eh, captura la bandera. Y no me acuerdo qué otro había. Pero van todos por ahí. Eh, creo que lo más deportivo es el de los Goliath en Frostmaiden. Es medio estático porque tienen que pararte arriba de unos troncos y tirar la pelota y qué sé yo. Eh, Pero creo que eso es lo más... De... Están escondidos. Están escondidos en los manuales eh, de las aventuras. Vas a encontrar uno o dos capítulos donde hablan de eso. Un párrafo, quiero decir. Y listo. Eh, pero no mucho más. Gun. ¿Qué proyectos nuevos se vienen en la taberna? Y eh, no queremos anunciar muchas cosas eh, que, porque estamos preparándolas. Eh... Pero no queremos, digamos, que, que se caigan o que dejen, o que por alguna razón nuestra se extienda el tiempo de entrega. Y así que de de decidimos eliminar el tiempo de entrega eh, para, para no ponerle peso a la gente que está trabajando en, en todos los proyectos. De todas maneras, ya anunciamos que se viene un stream de juego de rol de Avatar. Eh, en eso, falta un rato todavía Yo estoy leyendo los manuales de a poco Todavía tengo que definir el grupo bien eh, Y después eso Todo también requiere Preparar los overlays, armar los personajes eh, Familiarizarme con el juego un poquito Porque tengo que dirigir unas, unas Pequeñas sesiones al respecto eh, Pero se viene otro stream De otro juego, muy, muy dentro de muy poco que, que va a estar buenísimo Va a estar eh, Yo tengo muchas ganas de que esté Y... Eh, va a ser genial, estoy seguro que va a ser genial Después hay otras cosas Dando vuelta, ya mucho más en el futuro Queremos hacer el sorteo de los 10.000 suscriptores Todavía, todavía no, no pudimos Hacer tiempo de preparar nada eh, Y qué más Bueno, Lu está con el, el, La serie de videos de Películas de D&D que viene re bien Son súper divertidos esos videos Y... Eh, ¿Qué más, Pachi? está haciendo todo el, el trabajo de atrás, que, lo que sostiene la taberna. Ahora está Chris también haciendo todo. Es eh, un trabajo exigido, <ríe> que no me encanta. Adix, otra pregunta. No sé si recuerdas que mis jugadores hicieron pactos con una deidad. Y bueno, este dios ya le dio su primer don. ¿Crees que este te iba a provocarles una consecuencia? Si esta deidad es buena o no... Ah, yo me quedé pensando en eso, porque después leí bien Averno, el, el manual de Averno, y hay eh, información para hacer esos tratos, así que yo. Eh, la consecuencia tal vez... Yo no la re relacionaría con que ellos... Eh, con el poder que ganaron por ese don, pero sí tal vez alguien identificando que tiene ese don. Y eh, preguntando de dónde lo sacaron La única persona capaz de hacer algo así Es esta personalidad lo que sea este, esta, esta deidad Y algo por el estilo, pero Está bueno que disfruten Lo que consiguieron también eh, Una consecuencia puede ser que Esta deidad les ofrezca otra cosa Y que sean, se vuelvan medio adictos A conseguir estos dones, y tal vez ya Muchos dones sí generen muchas consecuencias Pero yo los dejaría disfrutar un rato No sé cuánto tiempo pasó catulo ¿Van, ¿Van a dirigir una partida de Médula en Red Roll o en la taberna? La verdad que no sé. Eh, la gente de Red Roll está haciendo un montón de cosas recopadas con Médula. El manual es hermoso. Eh, me, encantó, me encantó mucho la, la gráfica que tiene y cómo está presentado. Eh, no hablamos nada de dirigir eh, en Red Roll, pero ellos estuvieron jugando, si no me equivoco, con Tomate 20. Eh, y no me acuerdo quién más. En re -roll. Y Médula se ve muy bien Se ve... Se ve lindo eh, Como para jugar un juego de rol bien... Eh, ágil y rápido y simple Tal vez lo juguemos en los one-shots De estas dos semanas No lo sé ya no lo vamos a ver Crossmox ¿Cuándo vamos a jugar juntos? <ríe> no lo sé No lo sé eh, Esto de que... De que tenemos una agenda muy ocupada, también nos limita la cantidad de horas que podemos jugar rol. Luciana y Bachi ya no pueden jugar más. Palabras de ella, digamos, ya no les queda tiempo para nada. Y yo ya sé, yo también sé que no puedo más. No puedo agregar más streams en mi haber. Pero tal vez una mesa en algún momento. Pregunta de tú. Si el personaje de un jugador tiene la imagen de alguien que existe en la realidad Por ejemplo, Chaplin Y, el, y si el personaje sin querer se encuentra con él ¿La realidad se destruiría o solo... Ah, mira se parece familiar <risa> eh, Yo creo, o sea, considero que eh, solo se parecen Así que, tal vez, si es una persona famosa diría Ey, ¿por qué no sos mi doble de acción? O vos deberías ser mi doble en algunas escenas Tal vez hasta le ofrezcan trabajo pero eh, yo no haría que sea exactamente igual, haría que sea alguien similar. Eh, a menos que era que eso sea la posibilidad de que se destruya la realidad y sea parte de la historia. No veo por qué no, tal vez es algo que eventualmente se enteran y lo que querían los malos era que tu personaje vaya a la casa de Chaplin y se miren y explote todo. Suena como una línea histórica divertida, habría que ver cómo se hace. <ríe> Busarta, necesito una alternativa para un personaje que se pueda transformar en animales. Existe otra cosa que no sea druida. Probablemente haya algún algún clérigo, o algún sí algún clérigo que que tenga estas habilidades, pero cualquier usuario de la magia que tenga eh, magia de transmutación seguramente tiene, tenés algún hechizo para. Transformarte en animales de una manera fácil Justo el druida es el que más fácil la tiene, eso seguro Que sea igual de fácil que el druida, lo dudo El bárbaro tiene algunos detalles El cazador de sangre tiene el, el, la licantropía Pero así tan tan tan simple no Vas a tener que usar magia para transformarte en animal Y probablemente te cueste algo Pero no estoy seguro eh, Tan Tan... No, tan, tan simple no. <ríe> eh, podría haber, ¿eh? Podría haber alguien que también haga algo así. Probablemente sea una subclase de druid. <ríe> Eli Kai. Eli. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles la comunidad de la taberna con el trabajo detrás de escena? Wow. Qué linda pregunta. Primero, gracias por, por hacerla. Eh, incluso si es una oferta. Eh, lo cierto es que ahora no sé la respuesta. Eh, no sé si la producción me quiere ayudar. Pero. Eh, generalmente el trabajo detrás de escena es. Eh, organización. Eh, streams. Eh, ahora como se vienen todos los eventos estos de. Eh, El, el one shot, los one shots y qué sé yo. Eh, generalmente el trabajo de escena nuestro es: Che, hablaste con el grupo, confirmaste días y qué sé yo. Eh, para ver si podemos hacer lograrlo, digamos. Y. No estoy seguro. <risas> eh, a ver qué me dice la producción. Lo cierto es que. Eh, Bache Luciana le están poniendo muchas, muchas ganas a aprender a usar herramientas más eh, más poderosas para que eh, sea todo tenga todo mejor calidad, por ejemplo mejores editores de video mejores editores de imagen eh, incluso hasta animaciones, cosas por el estilo y eh, tal vez escape un poco eh, esa, esa, esos, esas habilidades a, a cualquiera pero, una de las cosas que mm, que si nos ayudan es compartiendo nuestro contenido, eso siempre. Sé que... No, no quiero que piensen que suene menos para nada. Nos ayudan muchísimo y nos alegran un montón. todavía Che, vine... Me compartieron este video el, eh, de ustedes y me ayudó muchísimo. O quería aprender sobre vampiros y los vi jugar. Eso, eso nos, nos, nos encanta. Eh, espero tener una respuesta en el futuro, L. Pero eh, eso es lo mejor que tengo ahora. Compartiendo nuestros videos y, y todas esas cosas de nuestro stream y demás, nos ayuda un montón. Johnny, ¿cuaste algún libro de la serie Búsqueda del Grial? No, no sé qué es eso. A ver. De los 80, esto. Uy, no, ¿qué es esto? Bueno, no, no jugué ninguno, estoy seguro que no jugué ninguno, pero los voy a buscar, porque los aves flojeras se están moviendo un poco librojuegos. Y. Eh, quiero ver qué más hay ahí, ahí afuera, digamos. Quiero que ver qué se está pasando. Qué, qué es lo que va a suceder en los librojuegos. Porque además son muy viejos en general todos y son divertidos. Tienen lenguaje extraño. ¿Están buenos? ¿Qué te parece nada? ¿Vos jugaste alguno? Psycho Killer pregunta Esto me ha dejado en duda la llamada Tulu, los narcóticos Y si, si digo que mi personaje inhala ¿Qué efectos me daría? En el manual En los manuales, en general Están, eh, Están los efectos, eh, generalmente, de eh, las diferentes drogas que tu personaje puede consumir Porque a veces incluso puede ser alguna droga legal eh, de hospital Que lo puede volver eh, eh, adicto y que te genere problemas sobre todo si juegas en 1920, la medicina de 1920 era mucho más arcaica que la actual eh, Pasaron 100 años eh, Así que yo te diría que busques en el manual esa sección Si no, en alguno de los manuales está eh, la, Las medicinas de esa época eh, tienen eh, generalmente efectos extraños <risa> Y aplican al personaje Si no me equivoco Eh... Te pueden dar hasta incluso locura temporada algunos Que bueno Así es Pero están en los manuales Si no encontrás en el manual de D100 Búscate en el manual de D20 Que seguro hay Y eh, aplicale Modificale el sistema Alex Una última pregunta ¿Qué tanto uno debe ser cuidadoso con la apariencia de los NPCs? Es decir Mis NPCs son casi todos actores de peli Que han ro rodado una peli Y todos dicen que sus apariencias son muy hermosas ¿Alguna recomendación? Primero, está buenísimo el feedback que tienen los personajes, los jugadores eh, que, que son... Eh, toda la gente es hermosa eh, Es importante que también vos veas eso Vos lo ves en tus descripciones, prestate atención cuando escribís Y si, si, tu, si, tu, si es una tendencia que tenés um... Ahí ya pasó el colectivo <ríe> Si tendés a hacer que todos los NPCs sean de ese estilo, está bueno que te des cuenta y que lo modifiques. En vez de escribir... Eh, tal vez lo que pasa... Antes de, de seguir... Tal vez lo que pasa no es que estás haciendo que toda la gente sea hermosa. Para vos, vos en tu cabeza no lo haces así. Sino lo que falta es modificar las descripciones. En vez de usar las mismas palabras, tal vez, por ejemplo, que todos son... No, es muy, muy lindo, es muy lindo, es muy lindo. No. usa eh, diferentes. Uno es hermoso, otro es lindo. Otro es bello, otro es atractivo Entonces eso, al, al tener El más vocabulario, te va generando eh, Diferentes gra Graduaciones gra De eh, lo que vos quieras expresar eh, Por ejemplo, alguien eh, Bellísimo Alguien eh, Atrapante, cambian Esas cosas, pero eh, Fíjate cómo las dos Palabras eh, tienen un impacto diferente A la hora de pensar en alguien así y la otra, es empezar a meter gente eh, sin usar esas descripciones. Gente normal, gente que, no, que pase desapercibida, tal vez hacerle algún rasgo característico, la nariz más grande, las cejas más pobladas, los ojos más altones. Eh, no usar la palabra de, alguna palabra para describir belleza ayuda muchísimo, porque a veces no aplica. Eh, pero está bueno eso, si tenés un grupo que hace eso, aprovechalo. Que te critiquen otras cosas Pueden estar en lo correcto Pueden equivocarse Lo importante es que lo hagan Y que vos también ve, hagas una reflexión en esa parte Que es algo muy común en tus partidos Tal vez es simplemente eso Y tal vez Si vos rompes eso eh, Incrementas muchísimo tus tu capacidades de dirigir Eso es genial Pache Quisiera hacer una petición para Max el bar de la taberna Podría enseñarnos porfa Hacer un efecto de voz triple Con un tono muerto viviente Si no es molestia, claro Si es algo medio que se puede usar en vivo por Discord Sería más que un lujo Si no, para grabar las voces y modificarlas me sirve igual Pache Bueno, primero gracias por ver los videos del bar de la taberna eh, Lamentablemente Max ya no forma parte del canal eh, él, Se fue a fin de año A perseguir la carrera universitaria de... Músico está muy feliz con su decisión. Fue un momento re triste para todos. Pero eh, él lo no necesitaba. Necesitaba tiempo para poder ir. y eh, dedicarse a lo que él le gustaba. Y ya está. De todas maneras, tal vez en un futuro esa petición exista. Eh, se pueda cumplir. Pero bueno, gracias por hacerme. Bueno. Santuli. Tengo una pregunta medio tramposa. Pero bueno, León, vos, ¿tenés alguna pregunta que te gustaría que te hagan? Onda, ¿te gustaría contar algo pero nunca te lo preguntan? ¡Wow! ¡Qué, qué buena pregunta! Es una pregunta tramposa, sí. Eh, eh, ¡Wow! ¡Qué lindo! No estoy seguro. Eh, no estoy seguro, pero me gusta esa pregunta. deja de pensar. ¿Alguna pregunta que me gustaría que me hagan? ¡Eh! Uf. Me imagino algo eh, o, o, o acá en el de Me Responde, o en alguna entrevista, o alguna charla, algo por el estilo, ¿no? no algo en rol. Eh. Oh. ¿Qué pregunta me gustaría que me hagan? Hay una entrevista que me hicieron en la Escuelita de Rol, que me hizo Cuchilla, en la Escuelita de Rol, que me gustó mucho la entrevista esa. Cuchilla tiene una forma de, de preparar el material y hacer las preguntas, o por lo menos la de expresarlo, que hace falta prestar atención y son buenas preguntas. A mí me gustó mucho esa entrevista. Eh, me hizo pensar, eso, eso es súper importante, me, me dejó ahí y yo tuve que realmente considerar la respuesta. Eh, ¿Qué pregunta me gustaría que me hagan? Voy a pensarlo <ríe> Me gustó mucho esa pregunta, la voy a pensar eh, Te debo la respuesta Pero... gracias ¿Cómo que la dificultad de combate? Buzarda97 Duda de Vampiro la Mascarada ¿Hay alguna fuente oficial o una bien hecha de la comunidad sobre Argentina en el mundo de las tinelas? ¿Sabes que recuerdo yo un manual? A ver... Mirá, si te digo de, eh, oficial, no creo. Seguramente haya comunidades muy anti, an, an, antiguas, eh. muy, muy, muy viejas de vampiro la mascarada. Pero yo recuerdo en algún momento de mi vida ver un documento que se llamaba eh, Buenos Aires by Night. Y era... Eh, una persona se había creado ese pequeño manual en el cual vos podías jugar, eh, te, te ambientaba para jugar Vampiro en Buenos Aires. Pero nunca más lo vi. Estoy seguro que hay. Mi recomendación es que lo busques lo que sea by night. Porque Vampiro tiende a... Eh, o nocturno o nocturna. Por ejemplo, estoy viendo acá Latinoamérica nocturna. Que está bueno. Eh, a ver, ¿acá hay algo? ¿Qué es esto? Bueno, no estoy seguro. No estoy seguro si hay algo oficial, o, pero seguramente haya algo creado por, por fanáticos. Y espero que haya, de hecho. Eh, Vampiro es un gran, gran juego, sobre todo en quinta edición. Pero no estoy seguro. Oficial, seguro que no, porque rara vez eh, tienen peso estas cosas en, en la parte oficial. Es difícil trascender desde ser un fanático creando contenido a, a lo oficial. Pero busca Buenos Aires By Night y algo va a aparecer. Tommy Heiss. para alguien que nunca jugó rol, ¿cómo recomendarías empezar? Lugares donde se juegue, conocer mecánicas, en qué consiste, etc. Um, si tenés algún lugar donde, donde enseñen a jugar, buenísimo. Buenísimo porque... Eso te soluciona la mitad de las cosas Después depende mucho de la persona que esté enseñando Si vos querés ir a jugar Mi recomendación es que vayas sin ningún tipo de expectativa Lo más relajado posible A tratar de disfrutar y aprender la actividad Es posible que te empiecen a explicar El juego a través de los números Eso Tiende a ser un error, o por lo menos yo lo considero así La gente se suele aburrir rápido De esa parte Y se quedan más por el yo quiero ser un guerrero con una espada láser andando en una tabla de surf en el espacio. Después veo los números y después veo cómo se tira todo esto. Pero yo quiero ser esa persona. ¿Puedo ser esa persona en tu historia? Sí, no, porque qué? Y listo. Eh, para mí esa es la parte más, más fácil de agarrar del juego. Eh, hacer algo divertido. Pero sí, muy recomendado que vayas a algún lugar en el que ya se juegue rol. Que vayas, te presentes, che, nunca jugué rol, me llama la atención, quiero saber de qué se trata Y eh, cómo puedo hacer para aprender eh, Si no, otra cosa que se puede hacer Tal vez es menos efectiva, es ver mesas online Que, es, que hay un montón, eh, nosotros tenemos dos De una Vampira de aire. Si no, es ir a los servidores de Discord En, los servidores, en Discord hay un montón de servidores donde la gente eh, Publica mesas, incluso mesas para gente que no sabe jugar O que recién empieza Y... Tienden a ser lugares eh, donde es fácil, de fácil acceso y eh, en muchos estás protegido. Por ejemplo, en nuestro, en nuestro servidor, en la taberna de rol, la gente que postea mesas, eh, generalmente las conocemos a todos y son gente recopada y se preocupa por las personas que están ahí. Así que Discord o un lugar para jugar. Vaquero. Si tuvieras el poder de qué profesionales adaptasen una película o serie a sistema de rol, ¿qué película o serie elegirías para que fuese adaptada y por qué la elegirías? <risa> ah, buena pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál y por qué? Yo podría ser que adapten una película a un juego de rol y por qué. Déjame ver una cosita. <risa> Puse de película de acción y salió rápido y furioso y me imaginé Jugar algo así y, y tal vez la peli no me llama la atención. Pero la, las dinámicas de que manejan en ese grupo son muy, muy divertidas. Y lo, último, lo único importante ahí es saber manejar el auto y después decir, decir cualquier cosa. Yo creo que eh, un juego eh, a modo sátira de Rápido y furioso sería buenísimo. Buenísimo para One Shots. Buenísimo para One Shots. Eh, eh, iría por ese lado. ¿Por qué? Porque sería súper gracioso. No tengo más que eso. Eh, pero sería muy divertido. Catulu, ¿qué subclases nunca jugarían? Uh, son un montón. Un eh. montón, son un montón. Voy a elegir eh, una clase y te voy a decir, o dos, ¿cuál no jugaría de esas? Son un montón, ¿por qué son tantos? El clérigo del, del crepúsculo no me llama tanto la atención. El de la tumba y el de la muerte siempre me parecieron muy similares. El círculo de, de... Los druidas, ¿cómo se llama? El de la tierra, ese de los que te da más hechizos, me parece muy aburrido. Eh, no es que sean malos para nada, eso eh, es lo que... No me llama la atención ahora, esa es la otra. Mañana tal vez. Eh, el monje Kensai no me llama la atención. El Drunken Master sí, pero estoy seguro que no, que no es, digamos, numéricamente beneficioso. El Paladín eh, de la Devoción, creo que no. Acá tengo una lista de todas las subclases. El explorador. Creo que el face Wonder es el que menos me llama la atención. Pero están todos buenísimos. Después de todos los rewards que le hicieron. De ladrón no jugaría. El Scout no me llama tanto la atención para nada. El, el Mastermind y el Inquisitive tampoco. Pero están buenísimos. El Hechicero. Eh, creo que el de la mente no, no, no creo. El Brujo. De brujos sí, varios. Eh, el Fathomless no me, no, me, no me llama la atención. El Finn, el de los demonios tampoco. Eh, Landed y Landai me parecen muy similares. <ríe> eh, el Mago. El Mago seguramente jugaría a todos. Ahí está. <ríe> Eso eh, Seguimos, vaquero. ¿Qué consejos podrías dar para narrar la batalla de dos NPCs o monstruos sin perder el tiempo tirando? Y si vos querés eh, esto, o sea, esa mode cinemática. Si vos querés que se resuelva rápido, no hace falta irte a descripción detalle turno por turno. Eh, describí más o menos el, la forma en la que están peleando, la, la, el, el, la brutalidad que, se, que, que están expresando. Y, y cruzo el estilo de pelea tal vez, pero ya solucionado rápido en un par de rounds. Es una cinemática, puede durar el tiempo que quieras. Ahora, si los personajes están ahí y ellos quieren interceder, ellos quieren meterse en la pelea, es la parte más divertida. Incluso podés hacer que, si vos querés que no, sea, no se pierda tiempo tirando, podés elegir que los personajes tiren los dados por ellos y eh, vos narrar el efecto entero. Eh, pero al ser una cinemática, lo podés acelerar o, o reducir el tiempo muy muy rápido. No, no te quedes en el detalle, ese es el problema. Bien. Creo que esas son todas las preguntas de hoy. ¿Hay más preguntas? Bueno, no hay preguntas de me responde. Así que voy a eh, repetir los anuncios rápido. El domingo tenemos una sesión de Ramnica con los embajadores de D&D. Eh, que va a estar buenísima. Va a ser un one shot súper divertido. Espero que les guste. Eh, eso es. Va a jugar Cristecas, Adri, eh, Agus... Si no lo conocen, él juega a Popo en Vampiro la Mascarada. La, en el jardín nos presenta en nuestra mesa. Y a Adria, un grande, está por ahí, pero va a jugar el domingo con nosotros. Eh, mayo y junio no va a haber vampiro, la mascarada no va a estar el jardín, pero vamos a hacer eh, eh, ¿cómo Happy Hour de One Shots. Así que vamos a jugar One Shots con las comunidades eh, cercanas que tenemos, alrededor nuestro, o que pudimos invitar. Eh. ¿Qué pasa, pasa? Ah, bueno, se viene el nuevo stream. Se viene el nuevo stream dentro de muy, muy poco. Va a salir, va a estar buenísimo. Eh, espero que lo disfruten. Mañana tenemos a Nurem y eh, el viernes del jardín. el viernes el, la, eh, lo, lo que pasó la semana pasada en las aventuras, las dos, no lo puedo creer. La decisión del domingo nuestro estuvo excelente, pero el viernes del jardín, que yo pude jugar encima, la disfruté un montón. Eh, Dardo es un personaje que se está ganando de a poco un lugar en mi corazón y ya lo, lo, lo, lo, lo quiero usar en otro juego. Tiene, tiene tanto potencial, Dardo. Eh, ¿Qué más? Bueno, acá está. Ahora sí. Eh, ahí está. Ahí, caballero vaquero canjeo, líder del rey. Gracias. Pero antes tengo algunas cositas para contarles diferentes. Van a tener diferido este DM responde disponible en nuestro canal de YouTube a partir del sábado. Recuerda que mañana jugamos de ID con Yves Janure y el viernes Vampiro. Eh, mañana a partir de las 7 y media y el viernes a partir de las 9 y media. Este domingo tenemos... Eh, volvemos a los videos semanales nuestros. <risa> tenemos un video... Vamos a empezar la serie de videos, o continuar la serie de videos sobre campañas oficiales de D&D. recopado copado eso. Eh, y por último, y muy importante, hace poquito llegamos a los 3.000 seguidores en Instagram. Queremos agradecerles muchísimo, ya somos 10.700 en YouTube. No lo puedo creer. Y de a poquito vamos creciendo en Twitter también, donde llegamos a pasar la barrera de los 550. Gracias, muchas gracias realmente, por todo el cariño y la compañía que nos ponen. Incluso la intención que tienen de querer ayudarnos o querer trabajar. Eso es, es algo que no puedo, no puedo dejar de, de decir porque nos conmueve mucho. Eh, ver crecer la taberna y junto a ustedes y, y junto a todas las personas que van sumando es, es algo genial así que voy a aprovechar que ya canjearon el raid y ya no hay más preguntas vamos a ir cerrando este stream, les agradezco mucho por pasar por todas las preguntas muy lindas la pregunta de Santuri-san, eh, que pregunta me, me quedó en la cabeza algo se me va a correr algo se me va a correr eh, así que vamos a hacer el raid a tomate 20 pero primero les voy con el otro, Gracias. No.